anécdotas son, son múltiples, pero voy a, voy a contar la anécdota más reciente y voy a intentar resumirla. Eh, en la Asociación Malagueña de la Prensa Deportiva, donde estamos ahí coordinando un poco la labor de, del colectivo de periodistas deportivos en la, en la provincia de Málaga, eh, tenemos mucha actividad, generamos mucha información y hay algunos... ...algunos eventos como fue este pasado sábado... Eh, ...la Gala de los Empresarios de Torremolinos... ...donde entregábamos un premio... ...lo singular de la noche, lo más singular... ...está vinculado con las redes sociales... ...y, y te dice el protagon, la protagonista de esta, informa, de esta anécdota... Eh, ...hasta qué punto llega una red social a ser práctica... ...resulta que eh, hace pocos meses... Eh, ...nosotros teníamos prevista en la provincia de Málaga... ...la Gala Nacional del Deporte que retransmite Televisión Española... ...por cuestiones políticas no se puede hacer en Belén Málaga... ...y a, damos la información pública antes que nuestra propia página web nacional... ...de la Asociación Española de la Prensa Deportiva en las redes sociales... Ahí damos la noticia de que no se puede organizar en Belén Málaga... ...pues una seguidora de Facebook o una amiga de Facebook... ...mi perfil lo utilizo de forma profesional... Eh, ...rápidamente le dice a su pareja, a su marido que Vélez Málaga no puede organizar la gala. A través de Facebook, Torremolino se ofrece para organizarla y a partir de ahí pues, surge la posibilidad de hacer actividades con, con ese municipio. Y la señora que, me la que se presentó el pasado fin de semana decía para esto sirve también Facebook, no solamente para, pues, para ver fotografías o para, otro, para otros contenidos, para, para conocer otros detalles. También sirve para eh, abrir vías de diálogo y posibilitar nuevos puntos de encuentro. Un ejemplo que me parece curioso, yo como yo soy clínico, pero también hago algunas cosas de investigación, y curiosamente el primer artículo que he publicado en una revista científica, en este caso de ámbito nacional, pues lo hice con un compañero, con un fisioterapeuta que vive en Madrid, y al que yo solo había visto una vez en mi vida y además poco menos que de pasada. ¿no? Eh, lo que pasa es que bueno, pues a través de primero de LinkedIn, luego de Twitter, fuimos haciendo, eh, digamos, no, pues ...conversando, viendo que teníamos líneas de investigación más o menos en común... ...y luego eh, a través de Hangout de Google y, de, y del Drive de Google... ...fuimos teniendo un elemento común con el que fuimos trabajando... ...y fuimos dándole forma a ese artículo científico que luego se terminó publicando. Bueno, como curiosidad a lo mejor ¿no? el pensar que eh, evidentemente las redes sociales... ...que son para todos, ¿no? eh, que las pueden emplear las pequeñas empresas... ...como por ejemplo el sitio donde yo voy a comprar la comida a diario... ...porque tiempo de cocinar no hay tampoco, entonces eh, compro la comida hecha... en lugar donde hacen comida casera, ¿no? entonces qué hago yo para saber qué es lo que hay en el día? Pues me voy a Facebook en ese día ellos han colgado una foto, eh, vamos a echar con el móvil de su eh, menú y ahí yo me entero de, de qué es lo que hay en el día. Entonces realmente ese uso me, me evita a mí el tenerme que ir a las personas allí y ver qué es lo que tienen. No lo sé de antemano, puedo incluso llamar, encargarlo y, y es mucho más ágil. entonces eh, Me encanta cómo las pequeñas empresas realmente pues pueden beneficiarse de, de estas herramientas que están a disposición de todos, ¿no? yo, yo creo que, que he intentado ser mejor periodista y, y, y también, y, y, y también ser, intentar ser mejor profesor. Luego también uno tiene que ser coherente. Lo que uno enseña por la mañana, por la tarde de trabajo en el periódico, tú tienes que hacerlo. Y, y además estoy... ...en una pantalla muy pública... ...no solamente por el trabajo en el confidencial... ...o el medio nativo digital de referencia en España... ...sino también por mi trabajo en la universidad... ...y por mi exposición... ...en algunos casos incluso sobre exposición en redes sociales... ...eso sí, tengo, tengo que tener muy claro... ...que, que, que, que en Twitter apenas comento cosas personales en facebook sí un poquito más pero pero tampoco in, intento que, que, que, que la imagen mía tampoco esté sobre sobredimensionada sí es verdad que muchas veces tengo tengo tengo tengo problemas de, de si mi artículo hay que hay que una dos tres veces al día solamente una a qué hora y eso todavía hay, hay que hay que hacer un, un cierto un cierto eh, margen de mejora pero yo creo que, que el que el periodista o el el profesor de universidad que, que crea solamente que, que es el mejor profesor de universidad o que es el mejor periodista gracias a las redes sociales, también se equivocaría. Yo creo que las redes sociales, el social media, es una herramienta poderosísima. Si se utiliza bien, si se utiliza mal, puede ser un auténtico desastre. Hay que, hay que saber utilizarla bien, pero siempre como una buena clase preparada y, y, y, y bien estudiada y como, y, como, y como un buen tema trabajando, haciendo llamadas, de teléfono, buscando, quedando con la gente, tomando café con la gente, sin mirar el reloj, como eso no hay nada. Pero es verdad que como, como, como complemento y que muchas veces como ayuda fundamental la red social, ahora si tú quieres hacer un, un periodismo moderno y contemporáneo y, que, y quieres estar al día como profesor de periodismo, es fundamental estar al día en las redes sociales. Nosotros tenemos, tenemos en especial cuatro clientas que vienen de fuera de España y una en especial que viene de París. Esta chica cada cuatro meses coge un avión, se encaja en Málaga, le hacemos el trabajo, que es un tratamiento de queratina, coge su avión y se va para París. Así imaginaros esto, esto eh, imaginaros qué se puede hacer con esto.